Restaurant Wars es otro capítulo de Steven Universe enfocado en el humor, ahora sí tiene sentido que lo pongan en el bloque jajaja ja, ja", de Cartoon Network. No creo que la idea de peleas entre competencias sea nueva, pero la manera en la que la manejan hace que este capítulo sea agradable de ver, y muy bueno si se entienden las referencias del mismo, ya que el episodio parodia varias escenas de series animes conocidas, algo que en el contexto tan genérico de la premisa, resulta muy gracioso, sinceramente. Me gustó ver más de las familias Fryman y Pixar y su interacción entre sí. Especialmente el plan de la boda fingida entre Kiki y Ronaldo y su predestinado fallo. Hablando de eso, sinceramente no creí que Ronaldo tuviera novia. A Steven Universe sí que le gusta romper con todo tipo de estereotipos. Finalmente, era muy predecible que todo iba a volver a la normalidad. Sin embargo, me gustó cómo llegaron a eso con el final, especialmente por ver a Onion haciendo fila en la puerta.